Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy estamos aquí con un nuevo video para este canal. Y bueno, esta vez vamos a reaccionar a una nueva video reacción a ah, otra para dos días. Bueno, no es una para dos días. vamos a un video de animación de mi canon, pero de su segundo canal, que se llama Mi Algo que ya me olvidé. Y bueno vamos a reaccionar la versión latino del canal de Mercer, ¿no? Que bueno, creo que algo tiene que ver con baño público, pero que más eh, con baño público y decir que, pero más me llama la atención la miniatura. Eh, que tiene la cabeza un monstruo que me parece que tiene la cabeza de donde no debería estar ¿no? <ríe> así que esto va a ser muy perturbador así que ok vamos voy a reaccionar a este estamos subiendo de escala ¿eh? así que vamos a reaccionar a este así para no volver a reaccionar de, de turbio por unos dos pues, semanas más seguro así que así, este es el último así que voy a reaccionar a este contiene y bueno vamos a verlo ahora y acá eh, si si son menores o están comiendo quedan advertidos ¿eh? ya vieron perdón no avise antes que mucha cosa no había así que eso nada más tenga cuidado de ver este vídeo y capaz de meter restricción de la más allá, así que ya. Vamos, vete de aquí No puedo tomar tu mierda cuando alguien está aquí conmigo en el baño ¿Qué? Solo cuando me siento cómodo ¿Eh? Sin zapatos en un baño público, qué asco Uh, está ocupado. Uh, caga para mí. Eh, ¿Qué? Disculpe. Uh, uh, me estás haciendo esperar. Uh, uh, escucha. Solo vete de aquí, amigo. No quiero buscar ningún problema. Pero tú... Estás haciendo tan linda música. Y... ¡Qué mal suena! ¡Qué mal suena! <risa> eh, ok. Cada vez que no haces esa linda música te carcomen por dentro y de ahí se irá a tu colon y luego ¿Eh? te dará estreñimiento haciendo que esa hermosa música pierda su calidad haciendo que lo único que salga de ese culito tuyo sea mierda y eso no me excita por no, eso te pregunto no es... otra vez, por favor... ¿Qué? ¿Qué? Para mí... Una cabeza de culo. ¿Qué carajo? ¿Qué <risa> Yo hago hermosa música todo el tiempo. Ven y canta conmigo. Oh. <risa> ¡Se acaso! y cacón! ¡Oh! oh. No ¡Es!!! qué mierda hemos visto no sé yo tampoco <risa> um, me acaba de pedir un flash de algo que he visto de chico en un cartón de era infantil pero igual es algo tuyo creo que era un capítulo de más? Mal, no recuerdo ahora le voy a mostrar oh, ok lo encontré al toque ok y se acorda esto esto desapareció en un mar de grasa <risa> y te <da>? desapareció <risa> le llamo. no, nada, todo logrando la cara y se le... no reventar se le ve el órgano, los huesos todo eh la calavera tiene granos <risa> ok <risa> uh, espero que por lo menos te haya entretenido este tipo de videos a mí no <risa> entonces espero que por lo menos te haya gustado dale una gusta, puedes compartir este video puedes suscribirte a este canal para más vídeos reacciones como este y bueno dejar el video original de Merfo abajo en la descripción Ah, también me acuerdo uno de mis maneras de morir, que también había uno que le solucionaba los lo órganos de, yo creo que era una piscina, no me acuerdo bien, pero no lo veo para ni en ya con dos basta, así que, ok, bueno gente, creo que lo dejo hasta acá, vamos en un próximo video, quizás en un mes o dos, que ya no tengo más ganas de grabar nada, así que, bueno, nos vemos, chao adiós, bye, bye. Y no se los baños públicos. Oh, y si encontrás un cadáver, ¿cuál sería lo más asqueroso? ¿Este o este? ¡Oh! Incluso una cabeza de culo.